Muy bien, pues eh, bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a la cuarta edición de la Feria de Muestra de Impor eh, pues destacado, la verdad es que tenemos un programa muy, muy completito. En este momento, por ejemplo, tenemos una, una cata de vino de la mano de Juan Materceño, de González Vía, donde nos presentan las últimas novedades. Hemos tenido un curso de café esta mañana a primera hora. Tendremos una masterclass dentro de media hora en el estante a Heineken, donde, aparte de enseñarnos el, la, el tiraje de la caña perfecta, nos, vas a, nos van a presentar las últimas eh, creaciones, ¿no? que salen precisamente de, ...de esta fábrica que han montado en el Sogo de Málaga ¿no?... ...que los eh, habéis visto seguramente los Mupis eh, en Marbella... ...que lo han publicado por ejemplo la cerveza con mangos de, de Málaga ¿no?... ...o la que acaban de sacar ahora que es el IPA eh, Primavera... ...cervezas pues eh, a la última tendencia ¿no?... ...que la, la, los consumidores lo que les apetece son... Eh, ...sensaciones nuevas, sabores nuevos... ...y el, las, las cervezas craft ¿no?... ...tenemos también los, las últimas novedades de, de Café Dromedario con, ...que han vuelto a darle el, el premio nacional... ...al mejor tostadero de España... Eh, ...aparte de eso tenemos hoy también la final... O sea, la, la, ...la cuarta feria ha ido ligado con el campeonato... Costa del Sol de Coctelería, y hoy tenemos aquí la, la final a las, a las 3 de la tarde. Eh, también tenemos hoy a, a un proveedor nuevo que se llama Jean Hayes, que le han dado el premio al Jean Awards 2020 a la mejor ginebra en España también, con, con cuatro sabores. Y, eh, y la verdad que es muy interesante de probar. Es algunas, algunas de las novedades. Luego, Todas las bodegas y todas las casas pues, traen sus, sus últimas creaciones y, en fin, mucho para descubrir. ¿El objetivo realmente que perseguís con esta feria? Pues mira, el objetivo que perseguimos desde, desde la primera edición es eh, acercar precisamente por las, no, la, las novedades, las, las nuevas tendencias a los clientes. ¿no? Agradecer también a, nos, a nuestros clientes que, como ya hemos dicho, que el año que viene será nuestro 30 aniversario, pues esa fidelidad y, y ese estar con nosotros y, y darle la oportunidad de acercarse a los proveedores, ¿no? de conocer el producto de primera mano. Y, y, ...y hablar con todos los, todo, todos los profesionales que tenemos hoy aquí... ¿no? ...que vienen muchos sommeliers, muchos dueños de, de bodegas... ...muchos maestros cerveceros, sommeliers, ...como he dicho antes, maestros eh, cafeteros... ...tenemos aquí el campeón de España de coctelería Flair... ...que es Pedro García... También está Tom Dyer, el campeón del mundo de, de coctelería, de Mixology, y, y en fin, va a, estar, va a estar muy bien. Lo que queremos, lo que pretendemos es eh, agradecer a, a nuestros clientes, acercarnos y, y, hacer, y poder compartir con ellos las últimas tendencias, eh, en lo que producto se refiere, que tenemos la suerte de trabajar con los mejores a nivel nacional. ¿Cuántas marcas participan hoy aquí? Pues hoy tenemos 38 proveedores, nosotros eh, comercializamos 1.200 marcas, pero aquí por el espacio no cabían todas, el año que viene arriba sí que vamos a abrir eh, más espacio, podrán venir todos, y, eh, en fin, pero pues 38 están bien y, y hay, hay mucho que descubrir y mucho que probar. Muchas gracias. Bueno, pues queríamos desde la Diputación Provincial acompañar hoy a Montes, a Pepimontes, .en una fecha pues especial para ellos como esta cuarta edición de la, de la feria que celebran como una forma de poner en valor y de dar a conocer las últimas novedades en el sector de la distribución. .en una zona tan importante como la nuestra donde la hostelería y la restauración. .pues ocupa un lugar eh, de, de muchísima, muchísima importancia. .y dentro de todo esa de hostelería y restauración. .una pieza fundamental son los distribuidores y los proveedores montes se ha constituido en uno, se ha convertido en uno de esos distribuidores más conocidos en la, en la zona. Y ferias como esta, actos como este, lo que hacen es acercar los productos que tienen de primera calidad a, lo, a los clientes. Ellos celebraron ya su 25 aniversario, los acompañamos aquí en este mismo Palacio de Congreso y el año que viene celebran el 30 aniversario de la, de la empresa. Por eso decía que se han convertido ya... ...en un valor estable dentro de lo que es la distribución... En la, ...en la Costa del Sol y en toda la provincia... ...y nada más, como decía desde la diputación ...hemos querido acompañarle y le felicitamos... ...pues por el éxito del evento. Desde el Ayuntamiento en primer lugar lo que queremos es expresar... Eh, ...el orgullo que sentimos eh, de poder asistir... Eh, ...de poder estar invitado eh, y de poder ser sede también... ...porque estas instalaciones son propias del Ayuntamiento... ...de una feria del calibre como la que tenemos... Eh, ...estas son las cosas que solo pasan en Marbella... ...no pasan en ningún otro sitio del mundo... ...que sea pues una empresa particular... ...la que pueda organizar una feria de muestras como esta... ...con 38 proveedores de alto nivel... Eh, ...en todo lo que es eh, en definitiva pues el mercado de la hostelería... ...yo creo que es, es como decía un motivo de orgullo... ...pero es también eh, un momento especial... ...para que nosotros desde el Ayuntamiento... ...también reconozcamos al elemento aglutinador de esta feria que es Import Montes. Import Montes es una empresa de Marbella que lleva pues, eh, abasteciendo a la industria turística de Marbella de todo tipo de, de productos asociados a su oferta turística, eh, muchos de ellos espirituosos, obviamente, eh, desde hace ya casi 30 años. Y yo creo que de alguna forma tanto Pepi Montes como, como Montes, como su padre, que estoy deseando verlo, pues representan el perfil perfecto del empresario de Marbella. ...un empresario que empieza a trabajar desde cero... ...que monta una empresa desde la nada... ...y que además invierte en la excelencia de Marbella... ...invierte en hacer de nuestra oferta turística... ...la mejor del mundo... ...yo creo que esta es una prueba evidente... Eh, ...esto lo monta una empresa de Marbella... ...lo monta pues porque quiere eh, lógicamente... ...que la industria turística de Marbella... ...que en definitiva es también la industria... Eh, ...cliente de, de esta misma empresa... ...que la industria turística de Marbella... ...sea la industria más excelente... .de toda la costa, de toda España. ¿no? .y yo creo que eso es algo que desde el Ayuntamiento, que entendemos que efectivamente todos vivimos de forma directa o indirecta el turismo. .tenemos que agradecer en este caso a Impor Monte. Yo creo que es momento de disfrutar los que no somos. Eh, .los que no estamos directamente implicados en esta industria turística. .y es momento de que también todos, eh, pues todas las personas que vienen aquí, de restaurantes, de hoteles, etcétera. .aprovechen para que todas estas nuevas técnicas, todos estos nuevos productos que Impor Montes ha, ha sabido llamar y poner a su disposición aquí en Marbella, pues sigan haciendo, como decía antes, de nuestra industria turística la más excelente de toda España. Así que, desde el Ayuntamiento, nada más que agradecer a Impor Montes esta iniciativa, decirles que en todo lo que esté en nuestra mano, por supuesto, van a, costar, a contar con el respaldo y el apoyo del Ayuntamiento, y que hoy estamos en la cuarta, pero que a mí, para mí sería un placer venir a la vigésima. Entrevistamos al señor Luna como responsable del Palacio de Congreso de Marbella, que nos va a hablar de esta feria y de otras muchas que se están organizando, y como anteriormente que se hizo una feria muy grande, que es la de empleo, que es ya la segunda vez, no el segundo año, tercero. que me, me, tercer año, Yo con tercero. mucho éxito además, este año, ¿no? Bueno. Sí, la verdad que sí, este año la feria de empleo ha sido, ha habido muchas miles de personas, eh, entregando currículum, lógicamente, y la verdad que ha sido un éxito, ya está consolidada, y la feria de empleo ha sido muy bien, muy bien. Y yo lo que espero es que salga de ahí muchos puestos de trabajo, que vinieron muchas personas, digamos, había para todo, todo tipo de empresas, tanto para cajeros en un supermercado, como en empresa de eventos, es decir, teníamos de todo hasta el ejército, ¿no? Entonces, pues la verdad que hay mucha afluencia de público y yo me alegro para, para las personas que puedan encontrar un, un trabajo, que la, hay muchas personas que le hacen falta. ¿Cómo se está viendo aquí en Marbella lo del coronavirus? Porque este es el Palacio de Congreso que se organiza siempre tantísimos actos. ¿Cómo se está viendo la situación? Bueno, la verdad es que con preocupación. De todos modos, ha habido cambios. En principio, anulación no ha habido, pero sí ha habido cambios de fecha. De marzo, a abril, pasar a noviembre, a octubre. La gente tiene miedo un poco a viajar. Y entonces... Pero vaya, en principio no hay gran cancelación pero bueno, estamos en contacto con otros palacios de feria y congresos de toda España, estamos haciendo un comunicado conjunto con a, tanto Andalucía como el resto de España y bueno, en principio, con preocupación por las noticias que vemos en la tele. Aquí en Marbella yo veo tampoco, no veo tampoco gran, gran efecto del coronavirus, pero preocupación sí que hay en la gente, yo noto con la gente en la calle, lógicamente. Pero bueno, vamos, vamos para adelante y... ...y cada vez con más fuerza y con más ganas... ...esto es lo que nos tiene que dar fuerza... ...para seguir ayudando a la ciudad... ...a traer, traer congresos y seguir trabajando... Gracias. Señor. ...muchísimas gracias a ustedes, gracias. Hablamos ahora con el señor Padilla eh, Manolo... ...que nos atiende siempre muy bien... ...el señor Padilla que nos va a hablar de las novedades este año... ...aunque ya tiene sus clásicos de siempre que lo conocemos... ...de esta empresa, que nos encanta, tú lo sabes. Muy buena Elena... ...hombre, como siempre intentamos traer algo nuevo a la feria... ...este año hemos traído nuestra hillera. ...7.5 frisante, tinto elaborado con uva tempranillo... ...para tomar frío, con hielo y una rodajita de limón... ...eso llama el tiempo que viene aquí en la costa, divino, divino... ...de cara al verano, oye pues en vez de tomarte una cervecita... ...que te llena mucho, pues mira un frisante... ...tenemos nuestro frisante blanco, Lillera 5.5 de siempre... ...y ahora este año una novedad el tinto... ...de todo, ha traído para que les gusten... ...todos sí. los que participan en estas invitaciones... ...que habéis hecho de ir por monte... ...así que espero que tenga mucho éxito... ...espero ocasión. que sí, hemos traído nuestra mejor gama... ...tanto en tintos como en los blancos ¿no?... ...muchas gracias... ...gracias Elena ...bueno realmente donde hay un evento importante... ...siempre hay un buen cortador de jamón... ...como está viendo aquí un gran profesional... ...que va siempre a los mejores sitios... ...para potenciar también... Eh, ...la hostelería y todo de calidad... ...como este jamón que estamos viendo aquí bueno. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bien. Aquí tienes un evento que te contratan para todos ah, ¿no? ¿no? de verdad, donde hay un buen jamón allí estamos. ¿Qué, qué, qué, tiene, qué tiene ese corte? para Que tenga tanto trastorno. Ah, verdad, y aquí estamos cortando... ...hoy Sombrero Carañé que viene de, de la Sierra de Huelva... ...un, un 100% ibérico de bellota... ...y como podéis ver, pues bueno, aquí está... ...el tesoro ¿no? Que es muy bueno, aquí... Esto es. Échale lobo, lo fíjate, que acabas de empezar el jamón, que yo creo que te va a durar nada menos. ¿no? Sí, esto dura nada y menos. Afortunadamente nos dura poco, Elena. Gracias. Muchas gracias, que tengan buen día y veniros por aquí. Gracias. Chao. que recién ha salido de una cata vamos a ver cuál ha sido su experiencia y bueno eh, vamos a hablar también claro de esta empresa de y monte qué tal buenos días hola buenos días Elena Bienvenido. Bueno, capaz de salir de la cata que a te de coger, ahora ¿tú? mismo de una cata de González Vía ¿Qué tal muy bien espectacular ¿Tú? ha presentado dos ha presentado un vino de de, ...de Austria, muy rico, una, un tipo de uva nueva, muy bueno, muy blanco, muy para verano... ...después ha presentado un vino de Chile, un Sauvignon Blanc, bastante volcánico... ...pero bueno, bien, para quien le guste, no está mal... ...y después ha presentado, bueno, pues eh, dos tintos, un Ribera del Duero nuevo que tienen, ...después ha sacado un Finca Moncloa 10 que es espectacular... ...y después ya ha terminado, y ya nos ha matado todos con un vino... ...digamos dulce, espectacular... ...que el, el tema la pena es que solamente hacen mil botellas... ...500 para España, 500 para Inglaterra... ...y de las 500 para España, para aquí o para la amonia, costa... una gotita para No, no, la no, para la costa del Sol aproximadamente creo que hay 8 o 20... ...más o menos, muy complicado... ...pero los vinos espectaculares. Bueno, se habla cada vez más del turismo de calidad... ...realmente esta feria se hace también para potenciar... ...los productos de calidad, como lo que estamos viendo y con el que... Por, su, por supuesto que sí. Yo creo que ahora actualmente, tal como está el mercado, como está la hostelería, yo creo que ahora hay que ir a, efectivamente a productos y a ferias de calidad, de ferias de productos muy buenos, de productores de kilómetros cero, pero sobre todo de productos gourmet, porque estamos ya cansados, porque no se puede competir con todo lo que hay de, de que vienen de otros sitios, no tiene nada que ver con los productos nacionales, no, no hay nada que ver, no tiene color. Y por más que es una empresa que la dirige una mujer eh es era un mundo de hombres, ¿no? ¿Cómo veis integración? Yo me parece muy bien, de todas maneras, yo conozco a Pepi ya hace varios años, además conozco porque tú me la presentaste y me parece una, una empresaria, una emprendedora muy importante en la Costa del Sol, yo creo que ahora mismo es la empresa, digamos, sobre todo en temas cerveceros más importante que hay y muy bien dirigida por una mujer que por supuesto eh, la puede dirigir también o mucho mejor con hombres, que aquí no hay, tiene que ser hombre o mujer cualquier persona, si vale, vale, sea del sexo y del género que sea bueno, muchísimas gracias por sus palabras muchas gracias a ti también de alguna manera pues muchísimas gracias un placer bueno y aquí tenemos el sector de eh, costelería que están preparando aquí como vemos estos los tan medita exquisito y muchos otros bueno vamos a ver qué nos cuentan estos profesionales de la costelería. hola qué tal bueno hoy estamos aquí ...con Schweppes, con Flair Camp y con solo del group... ...y con Pago... ...ahora mismo aquí preparamos Bloody Mary... ...y un corte que se llama Selson Chiroco... corte tropical, muy... ...un um, que, que está muy bien en la cosa del sol... ...y nada, arrancando el día, a tope... ...haciendo un poquito... Qué complicado, toda esta acrobacia que hacéis con la ...sí, bueno eso es mucha hora de... mucha hora de... Entre, eh, ...de... Eh, ...entrenar, entrenar mucho... ...te tiene que gustar porque hay que dedicarle muchas horas... ...y aparte que no es todo lo que nosotros hacemos... ...nosotros lo que hacemos es cócteles... ...trabajamos en barra y nos dedicamos a todo... tu no... pues último cóctel innovador ¿eh? ...pues mi último cóctel que he hecho ha sido el mojito... ...fíjate, porque es el cóctel que más se vende aquí... Y todo de muchas clases, no solamente el... ...el mojito se puede preparar de dos formas... Eh, ...bueno, un mojito con, como todo el mundo lo prepara... O un buen mojito con sus flores, con su decoración... ...y luego ya hay cócteles más avanzados... ...que eso también se pueden preparar, obviamente. Muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo, gracias. Bueno, Café Dromedario, a ver quién tiene este café... ...que no tengamos... Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues mira, este café tiene mucho amor, para empezar... ...se prepara por profesionales... ...que son campeones de España de catadores de café... ...que es Begoña Baqué, por ejemplo... ...¿qué tiene más cosas? Eh, seleccionamos el café en origen. Eh, ¿Qué más tiene? Pues por ejemplo, eh, le estamos eh, dando formaciones a todos nuestros clientes, eh, tanto en toda España, porque tanto en Málaga como en Cádiz, Sevilla, Madrid, Santander, somos diferentes. Sí, es verdad. Bueno, pues luego vendremos por ese cafelito, ¿eh? Pues contar con ello y pruébale, porque siempre le pruebas. Venga, un saludo. Bueno, nos fijamos aquí en este letrero que pone, no es carne, pruébalo. A ver, cuéntame este sistema de comer sano. Las personas que sean veganas, que no comen carne, que se puedan comer una hamburguesa, por ejemplo. Pues sí, obviamente parece una hamburguesa. De hecho, Blox es, es una hamburguesa, pero puede ser mucho más. No, es totalmente vegana, libre de alérgenos. Está compuesta por un 85% de verdura fresca. ...y luego llega un poco de proteína de guisante y algo de legumbres... ...el colorante también es natural y todo es totalmente vegano y natural. Y bueno, se envasa, eso ya viene ya envasado, ¿cómo se comercializa? Eh, partiendo de la filosofía de la vida sana, también el envase... ...procuramos que sea respetable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, todo está hecho en cartón reciclable, en papel reciclado... ...y está libre de plásticos y de cualquier otro... que ...se sirve en congelado para, para mantener la frescura... ...y está totalmente fuera de, de envases de plástico... ...y algo que no sea respetuoso con el medio ambiente también. Muchas gracias. A vosotros. ¿Cómo está esa hamburguesa? De lujo. No, parece que es carne, ¿verdad? De ¿Sí? Está de lujo, hostia. ¿Te gusta, no? Esto es una maravilla. De una, maravilla. una maravilla. La carne que come, no, pero no, esto es una maravilla. No, no, no. Miró. Muy no, muchas gracias, que la disfrute. ...sí, ahora lo voy a probar, muchas gracias, gracias... ...bueno, aquí la prueba yo, la hamburguesa vegana... ...hablamos ahora con Oscar Callejar... ...que es otro deporte totalmente distinto... ...a lo que es esto de la gastronomía y, y del buen gourmet. Pero sí que está invitado por Pepi Monte y nos agrada mucho de poderlo entrevistar a ver qué le ha parecido pues toda esta puesta en escena. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vas, eh? Bueno, sí, nosotros, soy el presidente de Marbella Football Academy y del CES Costa del Sol, sí. que estamos en Nueva Andalucía con los dos clubes. Eh, y bueno tiene mucha relación con esto porque allí también te nos gusta el cachondeito en el fútbol y tomar cañitas aparte de que los niños jueguen pero los papás nos gusta nos gustan estas cosas ¿eh? hay que combinarlo todo en la vida no se puede ser deporte nada más que deporte o gastronomía hay que, hay que hacer de todo qué te ha parecido la puesta en escena los hay si has tenido tiempo ya de visitar al... Pues mira, eh, es la primera vez que vengo eh, y la verdad que me ha sorprendido gratamente por, por ver la, las diferentes eh, opciones que ofrecen por Montes a los profesionales y a los consumidores. He estado tomando una cervecita tranquilamente, he podido gustar una copita de vino también, hay jamón, hay, bueno, la verdad es que me, me ha gustado mucho me ha en la puesta en escena que si queremos eh, un turismo de lujo también hay que dar eh, cosas de lujo no cosas buenas y cosas exclusivas claro eh, todo lo que es socio gastronomía deporte y tal en Marbella funciona muy bien así que cuanto más mejor más calidad y, y mejor salen las cosas por parte de los profesionales pues mejor nos irá a todos ¿eh? muchas gracias ...a vosotros, gracias... ...bueno, Javier Martínez nos trae también este stand... ...con estos productos que nos gusta tanto también de Andalucía... ...aquí no puede faltar el tío Pepe con su guitarra... ...y esos vinos que bueno, que le han dado tanto renombre... ...también a vuestra bodega, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes ya, buenas tardes ya... <ríe> ...bueno, pues mira, hemos, hemos, hemos traído para el stand... ...por supuesto no puede faltar el tío Pepe... ...que ahí tenemos a la compañera que está degustando Tío Pepe... ...como, como marca estandarte de, de Andalucía y de España... de España ...y después hemos traído pues varios, varios vinos... ...entre ellos un Chardonnay de la zona de Somontano... ...de la zona de Huesca... ...después nuestro Veronia Verdejo... ...y, y un, y un pino Noir 100% rosado... ...y bueno, y estas son las nuevas tendencias... ...del mercado de este, de este verano ¿no?... ...y después anteriormente hemos tenido una cata hace un ratito... ...que hemos también probado con clientes... ...algunas novedades que hemos, que hemos sacado al mercado también. Aquí en La Costa la verdad que tenéis muy buena distribución, ¿no? Muchos consumidores... Sí, hombre, hay muchos consumidores y tenemos una cartera de clientes importante... ...y sobre todo gracias a nuestros distribuidores, como tú bien sabes... ...en Promontes, en Marbella y en, y en San Pedro, pues estamos muy bien representados. Muy bien representados. Enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias a ti. ...bueno y de una ciudad tan bonita como es Toledo... ...que la hemos visitado... ...hace menos de un año, vienen estas aguas... ...así que nos va a hablar eh, el responsable de ellos, su nombre es... ...Alfredo Martín, sí, director comercial de, de la compañía... Es, no, de su producto?... ...pues nada, Numen eh, empezó un proyecto hace 10 años... Eh, ...con el agua sin gas... ...y lo que se hizo fue de tener unas cualidades... ...muy, muy idóneas en el manantial... ...y entonces lo que se hizo fue, bueno... ...pues montar una imagen muy, muy atractiva, muy exclusiva y muy diferenciadora... ...con respecto a las aguas que hay actualmente en el mercado... ...tiene unas propiedades muy bajitas en sodio, en mineralización débil... ...y muy poco residuo seco... ...hoy últimamente, hace dos semanas hemos sacado el agua con gas... ...que era uno de los proyectos que teníamos pendientes... ...y hemos logrado la verdad que un agua de, de alta calidad... ...con un carbónico muy, muy elegante, no satura en boca... Y bueno, pues es un proyecto que vamos muy adelante con, con ello en la, en la hostelería. Y por ejemplo, ¿tienes también con gas, sin gas? Cuéntanos un poco. Con gas y sin gas. Tenemos lo que, lo que es la botella de, de agua sin gas, que tenemos los tres formatos, litro, medio litro y 33. Y en el caso del gas tenemos 0,75, medio litro y 33. Y como le decía, pues este es un proyecto que, que, que, que le hemos empezado hace un par de semanas, el agua con gas. Porque era algo que nos demandaban los clientes. ...al ser un producto exclusivo de hostelería... ...no estamos en alimentación en ningún lugar... ...pues bueno pues al final el, el cliente es el que nos demanda... ...un poquito las necesidades que tiene... ...en el caso del agua sin gas teníamos un... Eh, ...ese tipo de apertura generaba a veces un pequeño problema... ...de, de, de cortes en los, en, los, en los camareros, en los trabajadores... ...a la hora de la, de, de la dinámica del día a día... ...y lo que hemos hecho ha sido darle más densidad al aluminio... ...y redondear todo el borde de la chapa... ...para evitar eh, precisamente todos estos problemas ¿no? Entonces, ...al estar muy centrados en, en la hostelería... ...buscamos el solucionar y, y ser cuanto más ágil mejor... Con, ...con el canal... ...muchas gracias y enhorabuena... ...muchísimas gracias a vosotros... ...bueno pues el fundador de esta gran empresa Impormonte... ...lo tenemos aquí el señor Monte... ...muy buenos días... ...muy buenos días... Bueno, ¿qué tenga, recuerdo, ¿qué recuerdo, muy, tenga, buno, ...muy buenos días tenga la flor de Andalucía... Eh, qué qué recuerdo le trae de cuando usted fundó esta ...nada, recuerdo muy, muy bueno... ...porque cuando la primera que os conocí... ...me gustaste mucho y llevo unos pocos de años años... Y, ...y de verdad que seis los mejores que hay en, en Marbella... ...¿cuál fue el primer producto... ...que se vendió en su empresa? ...la Bastaina ...la cerveza bastaina alemana... ¿eh? yo era el rey de la, de, la, de la cerveza porque... ...en Torros Costa monté 26 grifos de cerveza... ...en seis semanas... En, en el puerto nos monté cuatro, pero eh, eh, a medida que llegaba, que haya clavado. ¿Qué le parece ahora que hay tanta variedad de productos, tanta variedad de vino tanta variedad de cerveza, que es un poco de loco, no me parece? Con esta de todo, todo, todo perfecto, todo muy bueno, muy bueno. muy bueno. Bueno, bueno, algo que le caracteriza también a usted es que canta, y le gusta cantar, y poner la alegría y la nota musical. Como diga otra vez, usted le, le voy a quitar esto, a este, a este. Bendita sea la hora en que yo conocí, soy la única persona que camelar me ha sabido, que como ustedes, que como ustedes, nunca en el mundo otra mujer no había. Oh, ya me lo dijo mi madre, chiquetita tiene que ser, lo que algún día te ese lo sé orden bueno, qué alegría saludar a los profesionales del sector de hostelería y Evelyn que la queremos muchísimo, no sé si hoy va a algún premio Limón o no, no. ¿Qué tal, qué tal? Yo no digo, doy ni, ni premio, y menos ahora, <risa> hay que cuidar mucho. <risa> ¿Y ¿Cómo ve el sector? Pues bueno. Yo lo veo bien, pero un poco asustado todo el mundo por lo que nos cae, vamos, que va a ser complicado, uh, incluso por Semana Santa no sabemos lo que va a pasar, pero todo el mundo con buen humor, buen vino y a disfrutar, ¿qué vamos bueno, a hacer? El un <risa> Como digo, no hace falta asustarse tanto, sino intentar buscar otras salidas, quizás por internet, más venta por internet, más comunicación por internet y sacar lo que se puede hacia frente, hacia frente, siempre. ¿Cómo vas tú, Evelyn? ¿Qué novedades? novedades? Yo, pa, como tú ves que yo, más joven cada año. Es verdad, es cierto. Y bueno, pues he montado una asociación de empresarios francófonos de la Costa del Sol. Somos más de 300 empresas, todos francófono o francófilos. Y funciona muy bien, hace dos años y medio. Y hay muchísimo trabajo con esto, interesante, y he creado una red para que la gente no se siente tan perdida cuando llegan aquí. Y eso me entretiene bastante. Pues sí, enhorabuena, Evelyn, que no Gracias, para. Me encanta, ¿sí? me, me, me encanta veros ver siempre. Gracias. Domingo Olmo de Fuente de Espina, que estamos la verdad encantados con siempre con sus vinos, con lo que nos trae. Y vamos a ver las novedades de este año y hacemos un repasito por lo que yo normalmente suele ser la estrella de ellos. ¿Qué tal, Elena? Eh, bueno, encantado de nuevamente encontrarnos aquí en Marbella. Ya esto es un clásico dentro de, dentro de los certámenes del mundo del vino y no podíamos faltar, como es lógico, a esta cita que nos hace Import Montes, Pepi Montes. Y bueno, pues aquí este año, aparte de lo que ya la clientela que conoce muy bien, nuestra línea de productos de Rueda, Circe, que por cierto, estamos estrenando premio la semana pasada. ...medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas... ...la primera añada por cierto también... ...la primera añada que sacamos nosotros de Circe... ...que fue del 2012, fue considerado mejor blanco del mundo... ...es un producto especial, muy, muy rico... ...pero nosotros estamos presentando hoy... ...de Rivera del Duero una línea nueva... ...que es... ...un crianza, aunque está ya descorchada la botella... ...un crianza, 12 meses de barrica... ...dos años de redondeo en botella... ...y también estamos presentando un reserva... ...son vinos que están gustando mucho... ...funcionando muy bien en Andalucía... ...y aquí, eh, eh, supongo que también con Impormonte... ...que es nuestro distribuidor... ...vamos a hacer una muy buena labor... ...un muy buen trabajo... ...y estoy seguro que a la clientela, a los restauradores... ...les va a encantar... ...porque hay una relación de calidad-precio... ...fabulosa... ...además nosotros, la línea nuestra es... producto de hostelería... ...no está en los lineales de alimentación... ...con lo cual tenemos ese factor también... ...de que no haya ningún problema de comparativa... ...oye pues esto me lo he encontrado en tal lado... ...y no tenemos ese problema tampoco... producto de calidad... ...cepas viejas... ...mucha buena materia prima... ...tenemos el tema de es que es exclusivo para hostelería... ...y luego la calidad del producto ¿no? ...o sea que reunimos todas estas condiciones... ...que yo pienso que un restaurador es lo que necesita... ...y lógicamente estamos acompañados... ...en este caso de Impormonte... ...que es nuestro distribuidor para la provincia de Málaga... ...que nos está haciendo una muy buena labor... ...hay una, una relación ya de amistad por medio... ...y eso es de agradecer, es de agradecer. ...los comienzos, que hemos sí. sentido acá tan fabulosa... ...enhorabuena. Muchísimas gracias Elena y, y nada, pues eh, emplazar... ...a todos vuestros telespectadores... ...que, que estamos aquí, a, para... ...que es su casa... Que, ...pueden probar perfectamente cada uno de los vinos... ...van a apreciar sabores... ...el vino, el mundo del vino son emociones... ...y yo creo que esto es lo que hay que llevar a, al consumidor... ...que se le pierda el miedo al tema del vino... ...y que, que es un producto que tiene mucha, muchos beneficios... ...y uno de ellos lógicamente es el social... ...son emociones... ...gracias Elena... ...hablamos con José Farré... ...que es el director comercial de esta empresa... ...que ya nosotros lo conocíamos... Pero realmente es la excelencia lo que lleva ese nombre de vuestro producto. Bien, buenas tardes. Otro año aquí, pues nada, en la, en la feria de Impor Montes, uh, para presentar nuevos productos y, y nada, uh, ofrecerles a nuestros clientes las novedades. ¿Cuáles son las novedades? El año pasado ya estuvimos presentando algún que otro producto y este año les presentábamos pues, lo que es el Mistinguet La Plum. ...esto es un producto que está fuera de la de Cava... ...donde le damos un producto un poquito más, más juvenil... ...un poquito más premium... ...para la gente que se está iniciando con el tema del Cava... ...es el mismo procedimiento que el Cava... ...primera fermentación en tanque y segunda en botella... ...pero con 7-8 meses de crianza... ...donde el producto es mucho más potente en nariz... ...más olfativo, más cremoso... ...y con una burbuja y un carbónico más integrado. un poquito la trayectoria... Que nos conozcan, y un poquito con la trayectoria. Bien, Valformosa uh, se inicia con, con la viticultura, eh, el trabajo de la tierra, en 1865. Es una empresa con más de 150 años de historia. A día de hoy, Valformosa es la cuarta bodega productora y elaboradora de cavas, con más de 14 millones de botellas, donde estamos exportando a 55 países, incluido el mercado nacional. ¿Y qué tal eh, se presta este producto en la Gota del Sol? ¿Qué aceptación tiene? Pues muy bien, la verdad es que con Impormontes hace muchos años que estamos uh, trabajando, colaborando y cada año vamos creciendo. La verdad es que tiene mucha, mucha aceptación. La gente a veces um, desconoce que un cava uh, no solo es Navidad ni festejo, sino que se puede comer con cava, que es un producto que marida muy bien con todo y cada vez más la labor de Impormontes Juntamente con Bay Formosa estamos pues... Uh, uh, incorporando, uh, introduciendo el producto para que la gente al día a día lo vaya probando y lo vaya uh, introduciendo dentro de su uh, gastronomía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hablamos con Iñaki Agracia que nos va a hacer eh, también una demostración de los productos que pone aquí y de su producto estrella y las novedades eh, de su bodega, ¿cómo se llama? ...nosotros somos eh, Bodega Señorío de Arana... ...que es una bodega familiar... Eh, ...de varias generaciones ya... ...ubicados en La Bastida... ...la zona de La Rioja más alta... ...y corresponde a la provincia de Álava... ...en este caso diríamos que es Rioja Alavesa... ...entonces hemos traído... ...a la feria aquí de Impor Montes... Eh, ...varios de los vinos más representativos de la bodega... ...entre ellos pues desde la gama de vinos jóvenes con sus blancos rosados, pasando a los crianzas, reservas, y bueno, las novedades son las añadas. Sí. entonces ¿Y el producto estrella vuestro? Pues mire, nosotros trabajamos, o oh mira, perdóname, trabajamos con un producto estrella, que es nuestro eh, Viña de Loja Crianza, y luego, en una gama superior, estamos hablando de Viña de Loja Reserva. Son dos productos muy típicos de La Rioja y son con unos vinos base, unos vinos jóvenes en la variedad Tempranillo, pero que luego les aportamos unas variedades que son menos mayoritarias, como son Mazuelo y Graciano. Entonces, pues bueno, hacen unos vinos muy complejos, pero a su vez muy fáciles de beber, que es un poco lo que nos identifica más la zona nuestra, la zona en particular de Rioja Alavesa. En este caso... Señorío de Arana. ¿Y, y qué distribución tenéis eh, por Marbella, la Costa del Sol? Eh, ¿Cómo se venden estos vinos? ¿Cómo se comercializa? ¿Cómo se... ...muy buena aceptación, muy buena... ...nosotros ya tenemos presencia... ...en la provincia de Málaga... ...de la mano de Impor Montes... ...pues del orden de 23, 24 años... ...entonces tenemos una... ...una red de, de clientelar ya diríamos... ...que es muy buena y bueno... ...dan muy buena respuesta... ...creo que damos un producto... ...en una muy buena relación calidad-precio... ...y lógicamente de la mano de Impor Montes... ...tenemos una partida ganada porque hacen una distribución pues, que, que llegan a todos los puntos, desde las superiores a los locales más, más humildes, vamos a decir. Hacen una distribución global, total. Estamos muy contentos, muy contentos. Sí. Muchísimas gracias a la televisión de Marbella y a vosotros en particular. Muchas gracias, buen día. Buen día. Bueno, saludamos a Mariola, que también como una mujer es empresaria, emprendedora y que tiene su stand aquí porque ella hace cosas muy interesantes. Ahora me gustaría que me hablara de esos cursos que está organizando porque habrá muchas personas que quieran estar y que no lo saben. Sí, la verdad que tenemos una oportunidad estupenda porque nos han concedido una serie de cursos subvencionados, o sea, totalmente gratuitos, para trabajadores del sector de la hostelería y la restauración. Son cursos presenciales, tanto de cocina como de gestión, y, ...y se van a hacer en Futroom en Guadalmina Alta... ...en los próximos meses. ¿Cómo hay que matricularse? ¿Hay unas condiciones de edad? Pues bueno, nada, simplemente tienen que ser... ...o personas trabajadoras o autónomos... ...y trabajar en el sector de la restauración... ...y nos pueden llamar a Futroom eh, ...o visitar nuestra página web que es foodroom.es. Eso mucha gente, porque es muy interesante... ...la cosa que tú haces, que nos encanta además. más. <risa> Muchas gracias. Gracias. Grupo Norteño, un año más también, viene a esta CIPA de Mont Monte, una empresa muy ya consolidada de hace muchos años y muy querida. La verdad que vuestro producto se distribuye divinamente ya solo, vamos casi, ¿no? Bueno, la verdad que intentamos, eh, estamos aquí porque queremos acompañar a, a Pepi Monte en esta feria que ya se celebra anualmente y que se está consolidando como una de las mejores ferias de Marbella y bueno hemos tenido eh, la suerte de que nos haya invitado para estar aquí presentes y con muchísima con mucho placer y mucho orgullo y, y bueno y compartir este momento con, con todos los los hosteleros que vienen de aquí de, de Marbella y de todos los alrededores y atenderlos muchas gracias enhorabuena nada gracias a ti